Ok Hola, ¿cómo estás? están? Espero que estén súper bien Enseñar, preguntar porque no he hecho videos durante algún tiempo? Creo que, no sé, desde hace cuándo Creo que desde hace un mes no he subido videos La verdad no he checado mi canal Pero, este, he estado un poco ocupado Porque he estado durante semanas de exámenes Y proyectos Y pues ya casi terminó la prepa en este aspecto Así que ya sabrán cómo se están poniendo la, eh, los profesores Así que, este pues, Espero que les guste este video Realmente voy a hacer pocos videos durante estos meses En diciembre... Voy a hacer un poquito más de videos Pero ahorita en noviembre como voy a estar en exámenes eh, Voy a subir un poquito Este de videos Pero los videos van a ser muy bien editados Voy a subir muy pocos videos Pero los videos van a, van a estar muy bien editados Así que sin más preámbulos Pues espero que les guste el video um, Y los veo para la próxima Bienvenidos, bienvenidos a este juego que se llama Pinky Pie Cupcake Party. Irán. Oh, vaya, vaya, vaya. Eh, dice que... Eh, hola Twilight, eh, soy yo, Pinky Pie. Estás invitado a la Fantabulosa y súper divertida. Eh, fiesta de pastelillos Eh, bur, no sé qué dice que bur Es una sorpresa especial Que, te está esperando Y espero que, pues, vengas a mi invitación Espero verte aquí Bye Oh, oh, oh, oh, oh What the fuck is this? ¿Me puedo hablar con ellos? ¡Arriba el cruzazo, de su puta madre! Uh, ¿Yo quién soy? Yo, yo, yo, yo jugué Yo ya he visto a my little pony, pero No, no, yo qué Oh, por Dios Oh, my fucking god ¡Son furros! Dios, furros Oh Oh, is a chat? Dice esa chat, bro? Bueno, este Me estoy espantando porque son juegos de furros No, no son buenas personas, así que Debe estar en 3D, bien pedorro. no ¿Me puedo salir? Qué chida canción, güey. No mames. A ver. Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh. oh. What the fuck, dude? Hay un, hay un mosquito. Ay, sí le di. Bro. ¿Estás bien, okay, bro? Hola gente, Este es el capítulo Nunca había visto este capítulo de Maril Pony Pueden decir cuál es porfa A ver, lo puedo mover a mi a mi santa voluntad eh? Lo voy a correctar Lo voy a recolectar así como si fueran monedas Y supongo que puedo mover esto A ver voy a Mover las cosas Porque obviamente no puedo mover esta parte Pu chance aquí si sí puedo mover A ver Oh, ¡Oh! ¡Lo lo moví. Lo moví, lo moví, lo moví. Pueden callar ese pinche ponio, me lo callo, a vergazos. Oh, uh, oh. Esto es de la no sé, ¿verdad? Oh, yeah, Mr. Krabs. A madre, güey, no mames. Oh, shit. Ah, pero ¿por qué me golpea? ¿Qué chucha, güey? ¿Qué chucha? No mames. Una llave. A ver, esperen. Primero. Voy asegurarme algo, ¿vale? me de algo. Aquí hay cosas. Muy perturbadoras. La verdad son. Los pues, quises Emmet voy Así que, a ver. Al parecer aquí hay algo. Vamos a investigar qué es. Pero primero, uh, al parecer. Necesito esto ah. Ah. Vale, a ver Quiero separar toda esta, esta cosa Por si, sí, porque tengo miedo No la he jugado, pero cuando te dan puertas Para abrir y cerrar es por algo Oh, vaya Ok Ahora hay que ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esto me da miedo, pero Ay, si bueno Ay, me estoy sacrificando, güey. Estoy sacrificando mi vida. ¡Ah, ¿Te puedes quitar, por favor? ¡Ay! ¡Hijo de puta! Cámate, cámate, cámate, cámate, cámate, cámate, cámate, cámate, cámate. ¡Hijo de puta! ¡Es que no se quita! ¿Qué es eso? ¡Deja de quemarme el chaleco! ¡Eco! ¡A Mandela, a Mandela! Ya aprendí de que debo de recoger todas estas cosas porque... Si se cae una me va a arruinar mi vida, ¿verdad? A ver. Dale, cámara. ¡Hijo de puta, que te calmes! A ver, supongo que aquí debe haber algo. En efecto. Algo bien potente. Tranquila. No me da seguridad de abrir nada, pero abriré por mi seguridad. ¿Qué abrí? Uy. ¡Oh, hija de puta! ¿Estás bien? Tiene alguien para acá, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Tantas nadas, pinche. Oye, no voy a bajar, eh. Con permiso, con permiso. Buenas tardes. Ya me voy. Compré, oh, quítate, quítate, quítate, quítate. Pensélo fuera de mame. Yo, yo voy a ver por aquí. Se... Hijo, el hijo de tu puta madre. Que no, no. Aguanta A ver, chingadera. No me da buena espina. ¿Van a callarlas o qué? A ver. Es que no se callan, güey. Neta, si me da ansiedad, diría la chaviza. Ok. Voy a oh, boy Oh, boy Mate para allá. Mate para allá, voy a correr, eh. A la cuenta 3, 1, 2, 3. Chiquitín, chiquitín, seguro, le chingara a su madre. Hola, chinga a su madre. No, no, gente, esto no puedo. Para que no pase acá, ¿verdad? O sea, para que tipo... Si me va a perseguir, jamás lo logrará. Porque adivinen qué, estoy cerrando mi propia salida. Ay, no mames. Ay, no mames. Va, va. ¿Te puesto? Dios mío. ¿Es ¿Qué? ¿Qué tiene? Carne. huevos Mara. nos vemos mija nos vemos eh, nos vemos eh, nos vemos no mames no mames no me chingues alejandro ay no no no no no no no no oye morra cámate cámate cámate güey ay cabrón cámate cámate cámate cámate cálmate morra morra morra ¡No mames! ¿Pero por qué me haces maldia? Corra, por favor A ver Primero lo primero no me voy a acordar de la ruta No, es que está abierto ya que esto ya no es de dios. Oye morra, ¿dónde está? ¿Quién es tu jefe? ¡Qué su pinche madre! ¿Estás bien? A ver. Vamos, vamos, a, vamos a, a recapitular. Boom, boom, boom, boom, boom. No, no, no, no, no, no. A ver. Quiero recapitular. Quiero recapitular. No quiero que me viole. Hago izquierda, derecha, abajo, arriba. Pa, pa, pa. ¿Tengo fijado? Lo tengo fijadísimo, vato. A ver. Listo, listo. Y nos vemos gorda, y nos vemos gorda y nos vemos... Hija de tu puta madre Es que me trolearon gente Me acaban de trolear Oh shit, oh shit, oh shit No, no, no, no, no Chinga a tu pinche madre gorda asquerosa perra Es que hago hace esta morra Esta morra hace magia que hace que me encierre Que me agarre las nalgas, que me las apriete Wow. Uy, es que este juego no me agrada No me agrada Este pinche canal, puro juego de terror ¿Por qué no juego ningún no ni videojuego bonito? ¿Por qué, güey? O sea, este juego ya me tiene hasta los... Mira la pinche gorda, asquerosa perra Mira, lo que voy a hacer... Las opiniones de Alejandro no afectan ni al programa Ya que está asustado, les pido disculpas ¡Ah, ya te vi, perra! Muévete, muévete, muévete las nalgas. Mueve las nalgas, mueve las nalgas, mueve las nalgas, nalgas, nalgas. Me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar. Dios mío, que te preocupes. Dios mío, que te preocupes. ¡No, no! Me voy. Me voy de aquí. No. no quiero este puto juego. No quiero, ya no quiero. ¡Es que! ¡Ole, es shit! ole oh, shit! <muchas>